Buenos días haitianos, chileno, chilena, buenos días a todos, usted quiere buscando Cristo por la vida, buscando Dios, mi hermano mío, mi hermana, en la calle no hay nada, con Dios usted va a tener la vida mejor, con el Cristo usted va a tener una vida buena mi hermano mío, pero en la calle no hay nada mi hermano, Pero el Cristo siempre con nosotros, el Dios no, nunca falló con nosotros, a veces nosotros falló, pero el cristo nunca falló con nosotros. Mi hermano mío, después usted sale en la calle, usted fui fue a comprar algo, después llega a tu casa lavando la mano con agua, con cloro y después usando alcohol gel, porque yo tengo amigo mío aquí, que ir hablando con nosotros también. Pasamos, adelante eh, Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora que vaya a escuchar el mensaje. Mi nombre es Finéfilo. Quiero informarle algo sobre el coronavirus. Sabemos que el coronavirus es una enfermedad, o es una, es una pandemia que está propagando en el mundo entero, donde todos los países están sufriendo de esta pandemia. Entonces quiero informarle cómo, o sea, quiero demostrarle cómo hacer para prevenir esta enfermedad. Sabemos que actualmente, o sea, aún no hay una medicina, no hay un remedio, para curar esta pandemia. Entonces, para evitar ese tipo de, de enfermedad, lo que hay que hacer: primero, utilizar ma mascarilla. Segundo, un metro de distancia para comunicar a cualquier persona. Tercero, para esternudar, hay que utilizar los brazos. ¿Están viendo? Para no utilizar las manos, así. Al utilizar las manos así, entonces, eso puede permitir que el microbio, o sea, el virus, se atrapa de la mano y se contagie a otra persona. Cuando le pega la mano en otra cosa. Así pues, muchísimas gracias por escuchar este mensaje y por, este, por ver este video. ¡Qué buenas, mis hermanos! ¡Al piano! Chileno Ayquiano, muchas gracias por eso, usted está escuchando, está mirando con mucho amor, con mucho cariño, muchas gracias por eso. Eh, yo estaba hablando con nosotros ahora, chileno el chilena, pero si usted necesita comprar madera bueno para construir una casa bonita. En mi patrón mío, tengo buena madera, tengo 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 2x6, 2x7, 2x8, hasta 2x9. Bueno manera, bueno tapa, muy barato. ¿Cómo se llama mi patrón mío? Iván Acuña. Yeah, este es mi, eso mi, eso tu nombre mi patrón mío. Con mi patrón mío, yo siempre tengo plata, yo siempre tengo dinero, mi hermano. ¿Tú sabes cómo está la cosa? Bueno, Ahí. Lo, lo que te hace falta Así ahora es la cosa, mi hermano. ahora el vehículo, la Jeep. Exactamente, que... muchas bueno, gracias bueno, por ¿cuándo eso. ¿Cuándo la voy a comprar? Bueno, pero yo estoy pensando para eso, para comprar un jeep. Ok, bye bye.